En este video le mostraremos cómo conectarse a Kaspersky Endpoint Security Cloud y configurar su cuenta. Inicie su navegador, vaya a cloud.kaspersky.com y haga clic en el botón para registrarse. Ingrese su dirección de correo electrónico, establezca una contraseña y una respuesta a su pregunta de seguridad y cree su cuenta nueva. Luego abra la bandeja de entrada del correo electrónico, donde encontrará un mensaje con un enlace. Sígalo para activar su cuenta. Haga clic en Continuar en la ventana que se abre, luego ingrese su información de registro y haga clic en Siguiente. Acepte las reglas de uso de Kaspersky Endpoint Security Cloud y seleccione el país donde se ubican la mayoría de sus dispositivos. Ingrese el nombre de su empresa, proporcione una breve descripción de su área de actividad e indique el número de dispositivos corporativos que desea proteger. Después de unos minutos, recibirá un correo electrónico donde se le informará que su cuenta ya está lista. Haga clic en el enlace y acepte los términos de uso de Kaspersky Endpoint Security Cloud. Si está usando un proxy, establezca sus parámetros y proporcione los datos de autorización. Finalmente, se le invitará a participar en la red de seguridad de Kaspersky. Esto es opcional, pero es útil para descubrir nuevas amenazas. ¡Ya está! Su área de trabajo Kaspersky Endpoint Security Cloud ya está configurada y lista para su uso. Aprenda más sobre las características y configuración de Kaspersky Endpoint Security Cloud en support.kaspersky.com diagonal sp.